Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast de Canal 49. Como cada lunes, un placer y un gustazo saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que andan por acá. Eh, no, se olvidan, no se olviden de suscribirse al canal, eh, activen la campanita de notificaciones eh, para que YouTube les avise cada que subo mis nuevos videos. Este, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pero bueno, dicho esto, eh, pasamos a los temas que hay que abordar esta... Esta semana, ¿no? El podcast pasado, ¿no? Ya saben que yo lo grabo los domingos, entonces yo ya estaba como muy emocionado, o no emocionado, yo ya tenía casi así, por diferentes eh, eh, razones, a Zach Wilson como prospectado para los 49, yo se los decía el lunes pasado, ¿no? Pueden revisar el video, les dejo acá el link para que lo vean, este, porque yo lo que planteaba, pues, fue precisamente lo que pasó ese lunes, ¿no? Eh, yo decía, para que los Jets... Busquen un coreback, tendrían primero que deshacerse de Sam Darnold Y pues tómala, que eso fue lo que pasó el lunes, ¿no? Hicieron este trade los, los Jets con las Panteras este, y, y les dieron esta, eh, a Sam Darnold, ¿no? Entonces, los Jets, pues ya, están más que descarados Que también ya se los hablaba en Canal 49 Ya están más descarados que van a ir por un mariscal de campo ¿Quién va a ser? Pues todo parece, o, o la mayoría de, de, de las personas, analistas, periodistas, por todos lados, parecen indicar que será Zach Wilson, ¿no? No lo sabemos, en realidad no tenemos la certeza si a lo mejor van a ir por Justin Fields, no sabemos. No sabemos si eso movió todo para los 49, entonces en este momento, si ya teníamos así como un signo de interrogación enorme de qué demonios va a pasar, pues ahora al menos yo estoy peor, ¿no? No sé realmente qué va a pasar... De que van a ir por, por coreback, los Jets, o sea, las primeras tres picks van a ser coreback, ¿no? Tres volones ya está con los jaguares. Los Jets no sabemos si van por Zach Wilson o Justin Fields. Yo creo que va a ser Zach Wilson, ¿no? ¿Quién sabe? Y entonces nos quedan ya las tres opciones, este... Jones Justin Fields y, y, y, este... Troy Lance, ¿no? Híjole, yo, yo la verdad pienso que se tendría que ir por el mejor disponible... Y antes de que, de que Zach Wilson de repente subiera así meteóricamente, pues el, el, el que tenía el segundo lugar en corebacks arranqueados, pues era Justin Fields, ¿no? Platicaba con un buen amigo, ¿no? Este, por ahí el perro al que le mando un, un saludote, le planteaba yo esta situación, ¿no? De, de, de, pues sí, como se los he dicho muchas veces a mí, los corebacks correlones o los corebacks no soy muy de, de, de no son muy de mi agrado, la verdad es que estadísticamente nunca han hecho mucho en la NFL salvo Russell Wilson. ¿No? Doug Williams ahí con los pieles rojas que ganó un Super Bowl, pero se pues entró por como de relevo y ya no hizo más. Y Russell Wilson pues ha sido el más consistente que incluso también ya fue campeón, ¿no? Se ha buscado replicar eh, la fórmula de Russell Wilson, perfeccionarla, ¿no? Ahí, están, ahí está Dishon Watson y ahí está Lamar Jackson, que creo yo que son los que ahorita son eh, los fuertes, ¿no? Lamar Jackson sí exagera en el recurso de sus piernas, pero creo yo porque, porque John Harbour así, así lo hace, ¿no? Así lo deja. Digo, al final hermano de Jim Harburg, que trabajó pues, con este, ¿no? Con este señor, con Kaepernick, y, este, y pues están fusilando toda la ofensiva de, de, de, de, que manejaba San Francisco en 2012, ¿no? Entonces, pues bueno, Dishon Watson es, digamos, diferente. Digamos que él sí es un poco más coreback, sí utiliza sus piernas, pero lanza más. El caso de todos estos corebacks, como yo lo he visto, es que han llegado siempre a equipos muy malos. ¿no? y siempre los han aventado así, luego, luego al ruedo. Eso es bien complicado para cualquier mariscal de campo en, en, en, en la NFL. Bien del colegial, los números en el colegial, pues realmente no hay que hacerles a veces tanto caso, porque la NFL es, es, un, es un, un tipo de bestia diferente. ¿no? Jugar en la NFL es muchísimo más complicado, y no es que yo haya jugado, ¿no? yo hubiera yo querido, pero lo lee uno por todos lados en testimonios de jugadores, de coaches, de exjugadores... Eh, ...de analistas, etcétera, etcétera... ...el paso del colegial a la NFL es, es completamente otro mundo, ¿no? Entonces, Justin Fields trae todas las, las credenciales... ...trae todos los números... Eh, ...por ahí dicen que... ...pues no sé, tuvo no sé cuántos touchdowns... ...90 touchdowns en su carrera... ...y creo que apenas 8 intercepciones... ...no sabemos si realmente la NFL vaya a triunfar... ...pero creo yo... ...que va a estar bien cobijado... ...o sea, Watt, eh, perdón Justin Fields, si es que llega a San Francisco... Pues no va a tener que pasar por este proceso de luego, luego aventarlo y vas, ¿no? Y quemarle los cartuchos. Va a tener un año para poderse formar, para poder empezar a entender y para poder empezar a ambientarse y a saber de qué trata la NFL, aprendiendo atrás de Garópolo o del que vaya a estar, ¿no? Porque los 49 firmaron esta semana a Nate. ¿Qué Sotfield, Nate Nate Southfield, de las Águilas de Filadelfia. No, que la verdad, pues, yo no creo que venga a hacer mucho. Yo creo, ni siquiera creo que llegue al roster final. No está, están, pues, cuatro corebacks más el que va a llegar en el, en el draft. Entonces, yo veo que solamente es como para meterle más calabres a Jimmy Garoppolo y dejarle claro que no están muy contentos con lo que está pasando en esa posición. No, por ahí alguien me decía, Jimmy Garoppolo sano podría jugar... Si no tuviera tantas lesiones sería un buen coreback. Y yo se los he dicho, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Jimmy Garoppolo es un buen coreback. No es un coreback Lee, pero es un coreback que ayuda a ganar a los 49. Si se mantiene sano, creo que puede hacer las cosas bien y puede ayudar al equipo a ganar un equipo que, que, que pues se basa en el ataque terrestre no completamente. Pero bueno, eh, la cosa es que si Justin Fields... Estoy haciendo la suposición, supongamos. no Porque a mí la verdad entre Mac Jones, Trey Lance... Justin Fields, si es que esas fueran las únicas opciones, yo me quedaría con Justin Fields, porque sí creo que tiene todas las habilidades físico atléticas, ya está más calado, ¿no? ya jugó más años en, en, en, en el colegial, lo de Mac Jones, pues fue solamente un año, Trey Lance está muy, muy, muy, este, muy verde para mí, por ahí veía un, un, un, un, un programa de... Colin Crowells, creo que se llama, es un analista gringo Comparaba a Mac Jones con Mitchell Trubinsky, que era, dijo Decía, es el mismo pick, véanlo O sea, es una tercera ronda Por la que Chicago dio un montón de cosas Su segunda ronda dio todo Trubisky no jugaba O sea, Trubisky Llevaba un año jugando en el colegial Y eso deslumbró a los osos Que aparte de lo que él comenta, y creo que estoy muy de acuerdo Es, en ese año Ningún equipo estaba interesado en Mitchell Trubisky Más que los osos ¿no? Y pues ya vimos lo, lo que le salió con Trubinsky. Acá, pues al parecer el único equipo que puede o suena que está interesado por Mac Jones son los 49. Entonces él plantea esto de, de volver a cometer el error de, de, de Trubinsky con Mac Jones. Y yo no creo que Shanahan vaya por ahí. Bueno, el Pro Day. El Pro Day de, de Mac Jones fue muy decepcionante. Sí, grandes números en Alabama, pero sí también un equipazo. Entonces yo no creo que sea Mac Jones. Tal vez Trey Lance pensando en, en llevarlo desde chavillo, ¿no? Pero no creo. Yo creo que, que, que si tienes a Justin Fields, pues tomas a Justin Fields, ¿no? Digo, si está libre Zach Wilson, yo iría por Zach Wilson. Pero si no, yo sí iría por, por Justin Fields. Creo que, creo que trabajándolo, creo que un año aprendiendo, creo que un año calándose, podría, podría jugar... Eh, podría, no sé qué tipo de bestia podría liberar San Francisco ahí en 2022, ¿no? Pero bueno, ese, ese, eso fue como la noticia que sacudió todo. Y ahorita pues tenemos... Yo tengo unos signos de interrogación enormes. No sé realmente qué, qué va a tomar San Francisco coreback. No, porque va a ser coreback. No, por ahí algunos dicen que el receptor o ala cerrada. No, San Francisco va por coreback. Y, y, y pues, si ustedes saben, déjenmelo ahí en la caja de comentarios quién es el que va a llegar. Porque yo la verdad no tengo ni idea. Eh, ¿Qué otras noticias hubo en la semana? Bueno... Ronald Blair, ¿no? este, este liniero defensivo que a mí, se los decía, me gustaba mucho, me gusta mucho como hombre de rotación. San Francisco lo liberó hace como hace como un mes, creo yo, algo así. O febrero, por ahí lo liberó y ahorita parece que, que, que fue a, a visitar a los 49 para, este, pues para ver si pueden volver a, a, a firmar un contrato. Supongo yo que pues, renegociarán un contrato más bajo, no sé el que pretenda, pero a lo mejor San Francisco se vuelve a hacer de Ronald Blair, que, que estuvo lesionado, entonces también no creo que pida tanto, y si está bien, creo que es un buen hombre de rotación en, en la línea defensiva, que vamos a necesitar eh, gente de rotación, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Eh, Mike McClinchy, ¿no? Tiene, tiene los 49 hasta el 3 de mayo, para decidir si, si lo van, le van a dar la opción del quinto año, si sí si, si es así, pues tendrían que pagarle cerca de 11 millones en 2022 garantizados, ¿no? Entonces es un tema com complejo, delicado, porque Mclinchey ha bajado mucho su nivel, ha ido de, de, de más a menos, eh, pero creo yo que sí se lo van a quedar. La verdad es que la línea la tenemos así como que con los titulares no hay tampoco mucho atrás, ¿no? Entonces yo creo que Mclinchey se va a quedar y va a representar, un, no un golpe económico muy fuerte, pero sí una lanita para San Francisco este y el año que viene. Este... ¿Qué más? Ah, pues Se, se dijo... Bueno, ya, ya se habló O ya se dijo que, que Kyle Shanahan y John Lynch ahora sí van a ir al segundo Pro Day de Justin Fields, ¿no? Creo que por ahí No los dejó muy a gusto Mac Jones Y se van a dar el chance de ir a ver a Justin Fields Que yo creo que ya es como La declaración ante lo que pasó ¿No? Con los Jets Creo que tienen que ver por ahí Cómo está la cosa y van a ir a ver el, el, el Pro Day de, de Justin Fields Y yo creo que Shanahan se va a terminar enamorando de este chavo porque creo que lo puede llevar bien, ¿no? Por ahí he visto highlights, ¿no? Pero me, vi, me puse a ver el juego de campeonato, otra vez me puse a ver algunos partidos así como en resúmenes de, de Ohio State y, y tiene sus cosas buenas, Justin Fields, sí, de repente, no, sus lecturas, ¿no? Pero pues, esas son cosas que se trabajan en la NFL y Kari Shanahan creo que es uno de los mejores coaches eh, en, este, en, este, en este sentido, que también por eso trajeron a Scangarello, ¿no? Para, para, pues para que vuelva a ayudar a los corebacks, fue el que ayudó a Jimmy eh, el año que llegó a San Francisco y después se fue, entonces, eh, pues bueno, vamos a ver qué pasa en ese Pro Day, porque también se habla, bueno, se dijo que, que Nick, Sa Nick Saban, ¿no? el coach de Alabama, él dijo que ni Shanahan ni Lynch se acercaron a hablar con él eh, en el Pro Day de Mac Jones, ¿no? entonces eso quiere decir que no hubo interés, por lo regular los coaches que están interesados en algún jugador, van y hablan con el coach de la universidad y Shanahan no se acercó a hablar con él. Bell Chixi, eh, pero, pero los 42, por eso les digo, no creo que vayan a ir por, por Mac Jones, ¿no? El tiro va a estar entre... Bueno, si sí, los Jets agarran a Wilson, el tiro va a estar entre Fields y Lance y la verdad es que Fields en este momento es, lleva un pasito adelante de Trey Lance y creo que por ahí va a ser, señores. Vamos a tener a otra versión moderna de Kaepernick, un correback. Y que esperemos que Dios nos agarre. Confesados, porque no sabemos estos corebacks, la verdad, este pues qué pueden hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en el proceso. Yo la verdad es que confío en el proceso. Quiero seguir confiando. Han hecho un gran sí son Los 49 han hecho una gran eh, pretemporada, por llamarle así. Y quiero seguir confiando en lo que están haciendo. Creo que saben para dónde van. Tal vez su, su plan nunca fue Wilson, tal vez desde el principio fue Fields ¿no? Tal vez, no lo sabemos. Por eso se movieron así, porque sabían que los Jets iban a ir por Wilson. Dijeron, vamos por Fields y necesitamos el pick 3. ¿Quién sabe? Pero bueno, voy a confiar en el proceso y, y como se los decía la otra vez, mire, llegue quien llegue. A lo mejor yo no, yo, no, yo no quisiera que llegara Mac Jones, ¿no? A mí no me gusta, mucho no me convence, pero si llega hay apoyarlo, o sea, antes de que se ponga el jersey y no hay que tirarle hate, ¿no? O sea, hay que apoyar al Coreba, que llegue, nos guste o no, el pick, hay que estar con él y hay que ver cómo va aprendiendo y cómo se va desarrollando eh, todo este 2021, porque les repito, dudo mucho, dudo mucho que, que, que vaya a jugar, ¿no? Pero bueno, hasta aquí este podcast. La verdad es que no hay mucha noticia. Esta semana todo está en paz, ¿no? Después de que vienen esos bombazos. Otra vez, después de la tormenta, viene la calma y no hay como mucha, muchas novedades con los 49 Pero esto va a explotar en, en, en 15 días cuando se venga el draft. Si sí, son 15 días o 3 semanas, no el 29 de abril. Ahí vamos a estar todos comiéndonos las uñas, sentados en la orilla del, <ríe> del sillón o de la cama o de donde lo estemos viendo. La verdad es que creo que va a estar bien emocionante. Y de ahí, señores, va a depender muchísimo el futuro de la organización... Y el futuro del proyecto Shanahan y Lynch. Creo que es una decisión importantísima. La tienen que tomar con toda la inteligencia y lucidez, porque aquí puede estar, aquí puede estar el futuro de, de la organización y de ellos como, como coach y directivos, ¿no? Entonces, bueno, eh, hasta aquí les dejo. Ya saben que pueden escuchar mi, mi, mi, mis podcast Todos mis podcasts están en Spotify y en iBox. Allá abajo les dejo los links. Y este. Para que los puedan oír todos. Y ahí vayan viendo eh, todo lo que hemos estado hablando. De son Dele una repasada. De verdad se los recomiendo. Vayan dando una repasada. A todos los programas que he hecho. Desde que acabó la temporada. Porque ahí se pueden dar cuenta. Cómo se ha ido articulando todo esto. Y por eso es que hay que confiar en este proceso. De los 49 de San Francisco señores. Me despido. Les mando un abrazote. Nos vemos el jueves para Canal 49. Vamos a seguir revisando. Eh, pues a la gente que viene en el draft. ¿no? Vamos a ver. Ya revisamos el jueves pasado. Al perímetro, que creo que es una unidad que sí necesitamos reforzar, aunque el próximo año vaya a haber mucha lana. Sí hay que pensar en reforzar líneas. Eh, los, los jóvenes novatos no ven que hay que descartarlos porque viene mucho talento y es muy barato, al menos los primeros tres años. Entonces seguiremos el jueves revisando esto y el sábado, pues la simulación, ya saben, ¿no? Mis simulaciones en Madden. Eh, vamos a ver. Ya tengo por ahí sugerencias ahorita, ¿no? Por ahí me dijeron que los Colts, que Atlanta. Este. Que otros me han dicho? Me dijeron que los jefes, pero con los jefes ya jugué como dos veces Entonces ya sería mucho Pero ahí siganme dejando sus, sus sugerencias Contra quién les gustaría que jugara Me dicen que juegue en línea Sí, sí ando viendo eso, pero Híjole, para jugar en línea sí necesito como más tiempecito Ponerme a entrenar más Porque ahí sí ya son otro tipo de monstruos Con los que se enfrenta uno Y está canijo pero este sí, también lo voy a hacer. Tal vez esto de, de, de, de, de, de las opciones que hay en el Madre. La verdad es que no tengo mucho tiempo para clavarme. Pero igual lo voy a checar. Pero bueno, ya. Me despido y me despido y no me voy. Eh, nos vemos el jueves para el canal 49. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Mucha buena vibra. Ya lo saben. Go Niners.